En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se está discutiendo a esta hora el proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Tibisay Lucena Ramírez, quien además fuera presidenta del Poder Electoral durante 14 años, desde el año 2006 hasta el 2020.